Muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 12 del 181 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título Protección de Personas en Movilidad Humana en Estados Unidos, México y Norte de Centroamérica. Eh, mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y relatora para los derechos de las personas migrantes, y en esta oportunidad me acompañan la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta y comisionada para los derechos de las personas LGTBI, la comisionada Esmeralda Rosemena Troitiño, relatora para los derechos de la niñez, y la comisionada Margaret May McCauley, relatora para los derechos de las mujeres. Asimismo, está hoy con nosotros la secretaria ejecutiva Tania Renaud. Esta audiencia fue convocada por la Comisión Interamericana y tiene como objetivo fundamental recibir información de las organizaciones que hoy participan sobre la protección de las personas migrantes solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección complementaria, así como las personas retornadas de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Toda, toda esta información y, este, y esta audiencia se desarrolla en el marco de de la elaboración del informe subregional sobre movilidad humana que la Comisión está preparando. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones participantes y además un agradecimiento muy especial para el señor Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU Derechos Humanos en México. Antes de iniciar, quería, me piden algunas precisiones, eh, avisarles por favor que hay una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las personas participantes. Tenemos interpretación bilingüe con subtitulado en el idioma de la audiencia y estas audiencias están siendo transmitidas en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter. Eh, además, les voy a pedir por favor encender las cámaras y apagar los micrófonos cuando no estén en el uso de la palabra. En cuanto a la distribución del tiempo, vamos a empezar con las organizaciones por 40 minutos. Les voy a pedir, por favor, que al inicio de su presentación eh, den su nombre y la organización a la que pertenecen. Luego eh, seguirá el señor Guillermo Fernández Maldonado y luego pasaremos a la comisión y a los demás comentarios. Entonces, iniciamos con estos primeros 40 minutos, por favor, con la participación de las organizaciones eh, participantes. Gracias. Iniciamos con el... Primero 40 minutos por favor con la participación de las organizaciones participantes. Gracias. No sé qué organización va a empezar. Y hay un problema del audio que se está repitiendo, ¿cierto? ¿Qué va a empezar? Sí, presidenta, eh, el señor, gracias a Milcar Pop por cerrar el, el micrófono. Gracias. La organización que va a empezar, comisionada. Sí, por eso decía, ¿qué organización es la que va a empezar? Por favor, solo se presenta. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador regional para América Central de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEP. Si me conceden la palabra, procedo a hacer la exposición. Muchísimas Pero, gracias. Sí. Estimadas comisionadas y público presente, tengan todos y todas muy buenas tardes. En mi carácter de coordinador regional de América Central de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEP, me permito presentar ante ustedes nuestras preocupaciones con relación a la situación y crisis migratoria que atraviesa la región, no sin antes agradecer a la, Comisión, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por convocar a esta audiencia de oficio y concedernos este espacio. El fenómeno migratorio ha sido constante y en los meses recientes ha ido en aumento derivado de los problemas políticos, sociales y económicos que afectan a América Latina, potenciados como consecuencia de la pandemia. Como es sabido, el cierre de fronteras, las cuarentenas obligatorias y el desigual acceso a la vacunación contra el COVID han afectado y afectan de manera particular a las personas en contexto de movilidad. El masivo éxodo de venezolanos y venezolanas que superan los 5 millones según las cifras de ACNUR, da cuenta de algo inédito para la región, máxime considerando que, de esa cifra, la casi totalidad migra dentro de América Latina y el Caribe. A ellos se suman las caravanas de migrantes en el triángulo norte, los movimientos más habituales de la migración económica sur-sur, el traslado de miles de nicaragüenses pidiendo refugio a Costa Rica, y un incremento en la región del flujo migratorio de nacionales de Haití, particularmente hacia México, que ha tenido, como, que ha tenido por toda respuesta detenciones y deportaciones masivas. En ese contexto, desde AIDEP, hemos advertido con preocupación la imposición de barreras de varias índole para acceder a la asistencia legal gratuita, no solo en materia migratoria, sino también para el acceso y satisfacción de otros derechos fundamentales que requieren, en la gran mayoría de los casos, de litigio ante tribunales para poder verse garantizados. Así, por ejemplo, de acuerdo con el estadístico oficial de la Secretaría de Gobernación de México de enero a septiembre de 2021, se detuvieron y encarcelaron a 7.172 personas provenientes de Etiopía. Este. En ese mismo periodo, solo se tuvo acceso a la defensa de los derechos humanos de 198 personas, lo que representa un 2.7% de la población haitiana que tenía el derecho a contar con una abogada o abogado gratuito del Estado, lo que además les fue denegado. Así, estos grandes flujos migratorios que se vienen dando en la región implican enormes desafíos para los gobiernos en relación con la prestación de servicios públicos y la protección de derechos de las poblaciones migrantes y refugiadas. Uno de estos retos se produce precisamente en en las Defensorías Públicas que deben atender las necesidades jurídicas de estos colectivos vulnerables. Advirtiendo de ello, desde el año 2019, con el acompañamiento del Programa Eurosocial de la Unión Europea, AIDEF se encuentra trabajando en el diseño de un modelo regional de asistencia jurídica a migrantes y refugiados y en la creación de una red regional para la asistencia jurídica a personas en situación de movilidad humana, cuya implementación ya es un hecho. La red funcionará con puntos focales en cada país, que se encuentra representado en la ITEP, personas que tendrán por función gestionar consultas y pedidos de colaboración con un amplio alcance desde la obtención y gestión de documentos e informes sociales, pasando por la suscripción de poderes y mandatos de representación, llegando a la solicitud de precedentes jurisprudenciales e información sobre la normativa aplicada. Como se ve, este mecanismo de colaboración permite contar con un canal de respuesta ágil para una infinidad de intervenciones complejas. A la par, la red permitirá difundir buenas prácticas y jurisprudencia de interés público, compartir problemáticas usuales relativas al acceso a la justicia y procurar sus soluciones estructurales y capacitar a funcionarios y funcionarias de las defensorías públicas que no cuentan con servicios específicos para mejorar la capacidad de respuesta. De igual modo, la red se encuentra abierta a la participación de otras instituciones entidades, organismos internacionales, asociaciones civiles y personas físicas encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, en calidad de observadores y o colaboradores. Asimismo, se prevé la posibilidad de completar acuerdos o mecanismos de cooperación con otras redes o asociaciones para colaborar y o trabajar conjuntamente con la red interamericana, siempre que guarden relación con su y fin. En tal sentido, quienes conformamos la ITEP entendemos que una respuesta ágil integral y efectiva, es necesario para poder atender a las vulneraciones de derechos que padecen a diario las personas en contexto de movilidad humana, a la par de garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad en el país donde se encuentre. Es vital unir esfuerzos en una tarea que es transnacional en aspectos como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la orientación jurídica para conocer las vías regulares de entrada y permanencia. Las respuestas integradas son la única vía para poder hacer frente a a fenómenos complejos que superan con creces las barreras geográficas. La pandemia ha evidenciado lo anterior con una extensión dramática. Para la IDEP, este proyecto es de suma importancia por la relevancia que esta iniciativa tiene para la región y la necesidad de difundirla ampliamente entre todos los actores relevantes del sistema de protección y garantía de acceso a la justicia a las personas en contexto de movilidad humana. Quedamos a disposición por cualquier aclaración o información adicional. Muchísimas gracias, señora comisionada. Muchas gracias. Entonces, la siguiente, por favor, entidad u organización. Eh, en el orden fui mencionado, entonces me tendré el honor de dirigirme a la ilustre comisión. Soy Amílcar de Jesús Popac, abogado eh, de origen maya, el de Guatemala. Eh, en principio, eh, electo ...diputado al Parlamento Centroamericano por el Estado de Guatemala... ...y en consecuencia eh, electo presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas... ...y Afrodescendientes de Centroamérica, Ítmica e Insular. Agradezco la posibilidad que se le otorga por primera vez al Parlamento Centroamericano... Eh, ...de poder participar y dirigirme ante los honorables miembros de la Comisión... ...y ante esta ilustre Comisión para poder compartir no solo algunas reflexiones de carácter institucional regional, sino también compartir algunos esfuerzos que estamos realizando y que ameritan un nivel de coordinación interinstitucional y ameritan un conjunto de acciones eh, regionales y que implican esfuerzos que van más allá de las demandas de sociedad civil y que van más allá de los impulsos, de políticas institucionales de los estados de la región de manera individual. Eh, informarles, honorables miembros de la Comisión, eh, que Guatemala y los países de Centroamérica, ítmica e Insular tenemos denominadores comunes que enfrentar, entre ellos la impunidad, corrupción, lamentablemente decirlo, en mi calidad de diputado centroamericano, eh, en ausencias en educación, salud, y que conlleva un conjunto de manifestaciones dramáticas de pobreza. La Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano se conforma por un conjunto de diputados, miembros del Parlamento Centroamericano de toda la región, y en conjunto hemos iniciado un proceso importante en esta materia sobre los derechos de los migrantes. Nuestro mandato en defensa de los derechos indígenas en principio y afrodescendientes pero en defensa de los derechos humanos como mandato de la Comisión Interna del Parlamento Centroamericano y conscientes de nuestras limitaciones como Parlamento Centroamericano en el marco del Estatuto Fundacional del Parlamento Regional, eh, creímos importante y necesario eh, agotar también esta posibilidad de comunicación para sumar nuestros esfuerzos ya impulsados. Queremos compartirle, Honorable Comisión, que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano eh, responde a un conjunto de, de demandas, especialmente este año 2021, a un conjunto de organizaciones, alrededor de 28 organizaciones de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que han confiado en nuestra labor de denuncia, de fiscalización regional, y de propuesta y exhortativa a nuestros estados en defensa de los derechos de los más vulnerables, en el caso concreto de inmigrantes. Esta alianza de organizaciones nos ha solicitado iniciar un conjunto de propuestas y acciones entre los estados, entre nuestros estados, parlamentos y sociedad civil de cara a la defensa de los derechos de los migrantes, pueblos indígenas, mujeres, juventud con especificidad. Hemos creado la primera mesa de trabajo interinstitucional ya, eh, con intervención tanto de, de instituciones de Estado como de organizaciones de sociedad civil en toda la región, como ya he citado. Pero también hemos invitado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su sede regional, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a OIM, entre otras, y hemos logrado algunos impulsos y coincidencias que querríamos pensar que podemos llevar y elevar a acuerdos los cuales queremos compartir. Primero, esta mesa de trabajo ha iniciado un acompañamiento al Consejo de Ministros de Trabajo para el respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, temporales migrantes y en tránsito en la región centroamericana hacia el norte y en las áreas fronterizas. Segundo... Pedirle al Consejo de, de Procuradores de Derechos Humanos iniciar un reto importantísimo en la región necesaria para la política pública regional y de cada uno de los estados, que es el monitoreo y observancia de los derechos de los, de los pueblos indígenas, de las mujeres y derechos humanos de los migrantes en la región centroamericana, de manera que cada año se tenga un informe sobre las valoraciones subsiguientes. De esa cuenta... Hemos estado solicitando el apoyo y la exhortativa a la Honorable Comisión para que en su momento, en las condiciones y en las facultades que les corresponde según nuestros estatutos fundacionales, puedan exhortar a nuestros estados a sumarse a esos esfuerzos y a crear la institucionalidad necesaria en defensa de estos derechos. Ya las propuestas están dadas en los tres niveles, sociedad civil, Estado y organismos internacionales. Es cuanto debo solicitar y compartir a la ilustre comisión y quedamos en espera de cualquier otra posibilidad de seguir contribuyendo en nuestros aportes exhortativas y propuestas de política pública en función y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Gracias, honorables miembros de la comisión. Pueden seguir usando la palabra cada organización y se va presentando, no hay ningún problema. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Oviedo y soy del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, SEGIL, pero nuestra intervención agloba a más de 70 de organizaciones y redes de derechos humanos. Señores comisionados y comisionadas, representantes de otras organizaciones y público oyente, las personas en situación de movilidad humana en el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos actualmente viven una situación de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Las mismas responden a una grave política de criminalización de la búsqueda de protección internacional y migración agravada por la externalización de facto de la frontera sur de Estados Unidos. En este sentido, en nuestra intervención nos encontramos representantes de más de 70 organizaciones y redes de derechos humanos que trabajan diariamente con personas en situación de movilidad humana en estos países. Nuestra intervención observará violaciones relacionadas con el derecho a solicitar protección internacional y el principio de no devolución, la violencia a manos de actores estatales y no estatales, incluyéndose. Parece que tuvimos un problema. La compañera se por parte de las instituciones y autoridades. Lo anterior ocurre en un contexto de aumentos en la región regional que obedecen a factores como la violencia, pobreza extrema, desastres climáticos y los impactos económicos y laborables de la pandemia de COVID-19. Así también, a fin de presentar la información de manera organizada, hablaremos en orden geográfico y por país, comenzando de sur a norte. Siguiendo esta línea, es importante destacar que dichas políticas de externalización han generado una cadena de devoluciones ilegales y altamente peligrosas mediante las expulsiones masivas de personas migrantes. Algunas comienzan desde Estados Unidos y otras se dan directamente por México o Guatemala. Por ejemplo, las expulsiones bajo el llamado Título 42, una norma de salud invocada sin fundamento por el gobierno estadounidense, impide acceder al sistema de asilo y ha generado una devolución en cadena de miles de personas al norte o hasta el sur de México. Desde donde México ha expulsado a las personas a áreas remotas de Honduras o Guatemala. Además, en semanas recientes, Estados Unidos ha comenzado a expulsar a personas directamente a Centroamérica y Haití. Cabe destacar que desde marzo del 2020, Estados Unidos ha citado el título 42 para realizar más de un millón de expulsiones ilegales. Hoy dicha práctica, que ha sido rechazada por diversos organismos internacionales, sigue vigente como regla para personas adultas y se aplica también a un porcentaje variable de familias. Los impactos humanos de este sistema son devastadores y empeoran cada día. Únicamente de febrero a octubre de este año se reportaron 7.647 ataques, incluidos secuestros y violencia sexual contra personas migrantes expulsadas o bloqueadas en la frontera sur de Estados Unidos. Asimismo, países como México o Guatemala han reforzado la ya vigente militarización de sus fronteras, el uso de la violencia contra personas migrantes, así como la expulsión arbitraria de personas con el fin de evitar el avance de este flujo migratorio. Esta situación se ha visto agravada en cuanto a los países del norte de centroamérica dejan a las personas retornadas en condiciones totalmente precarias sin atención y en una completa situación de vulnerabilidad a continuación doy la palabra a yolanda gonzález del eric para que hable de la situación de honduras y el salvador muchas gracias gabriela en honduras como en el salvador en honduras está... as in salvador these, uh, illegal violations have had another expression of their existence and have left in abandonment thousands of people especially especialmente uh, en uh, earlier hours of the morning for example in the border perdón perdón le pido disculpas comisionada Esmeralda está sin micrófono y ese tiempo lo descontamos tranquila. ¿Pasó algo? Es que la interpretación quedaba, no estaba en español está en inglés. Pido disculpas, ya cambié de canal. apaga, apaga el, la interpretación. Fue culpa de la intérprete, Gracias. Qué pena, Yolanda, pero No te preocupes. Por ejemplo, en la frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, situada en el extremo norte del país y alejada del primer núcleo poblacional, hasta hace pocos días las organizaciones de sociedad civil hemos sido los únicos actores presentes cuando llegaban las personas expulsadas entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, en autobuses con carteles del Instituto Nacional de Migración de México. En un mes, más de 8.000 personas, sobre todo mujeres con niños y jóvenes, han llegado a esta frontera en estas circunstancias, según los registros de las organizaciones, ya que estas personas no quedan en ningún registro oficial y nadie ha dado cuenta de ellas. Sus primeras necesidades eran poder avisar a sus familias comida, agua, baños y transporte. En el caso de los menores de edad, muchos llegan con problemas de salud y con fuertes impactos emocionales. De acuerdo a los testimonios recogidos, la mayoría venían de la frontera de Estados Unidos con México, McAllen, después de más de 48 horas de viaje de retorno en avión hasta Villahermosa y en autobús desde ahí. Otros manifestaban haber sido detenidos en México. Estos testimonios confirman la cadena de abandonos y violaciones a derechos humanos, familias entrevistadas denunciaban haber sido engañadas por los agentes de Estados Unidos al hacerles creer que iban a un albergue. Engañados nos tiraron para acá, nos decían. Incluso ha habido personas manifiestamente desorientadas de la ubicación al llegar a Honduras. También en el monitoreo se han reportado la presencia de salvadoreños y nicaragüenses en el bus de los hondureños deportados en Corinto. Al ser preguntados coinciden en manifestar que no tuvieron oportunidad en ningún momento, ni en Estados Unidos, ni en México o en Guatemala, de expresar si estaban en peligro en Honduras y necesitaban protección. Y en el monitoreo se tuvo conocimiento de personas que se regresaron a Guatemala desde la frontera porque su vida o integridad corría peligro si llegaban a suelo hondureño. Lo mismo sucede en El Salvador, en donde para el primer trimestre de este año Cerca del 11,7% de salvadoreños retornados fueron menores de edad, quienes no han recibido ningún tipo de atención frente a su retorno. A esto se suma que tanto El Salvador como Honduras están atravesando una grave crisis de institucionalidad democrática que agrava las causas estructurales de movilidad. Además, observamos con preocupación la implementación de políticas discrecionales y contrarias a los estándares internacionales por parte de Honduras en relación al tránsito de las personas en situación de movilidad, especialmente personas haitianas. Las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad actúan o bien solicitando el pago de la multa por la entrada irregular o bien dejando pasar a la población o con fuertes estrategias de contención provocando grupos varados en las fronteras por fuerzas militares, amenazas como una ordenanza de prohibición al transporte público de aceptar personas migrantes irregulares o el maltrato y abuso de autoridades policiales, como han denunciado organismos humanitarios. A continuación, le paso la palabra a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Jordán Roa Andrade la Orden de los Derechos Humanos de Guatemala. Honorable Comisión, como Procuraduría de Derechos Humanos de mi país, hemos dado seguimiento in situ a los procesos de retorno, deportación y expulsión de personas migrantes desde Estados Unidos y México. Durante las verificaciones realizadas en las fronteras guatemaltecas con México y Honduras, se evidencia que las personas migrantes han sido sometidas a procesos de deportación y expulsión express sin que hayan respetado el debido proceso en la determinación de las necesidades de protección y condiciones de vulnerabilidad, como parte fundamental del principio de no devolución reconocido en los estándares internacionales sobre protección internacional complementaria y humanitaria. Hemos observado con preocupación los mecanismos implementados por los estados de la región que se desarrollan de manera rápida y, el menor, y con el menor acceso de asesoría, acompañamiento e información que permita a las personas migrantes hacer una defensa o sustitución relacionada en sus casos. Es sumamente preocupante que a territorio guatemalteco o bien hondureño sean expulsadas personas que cuentan con la documentación que les identifica como solicitantes de refugio, personas refugiadas y con residencia o visas humanitarias, violentando sus derechos desde una dinámica autoritaria y que todas luces se basa en prejuicios y discriminación. Adicionalmente, estos procesos se están llevando acá, utilizando lugares que no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar la integridad y la seguridad de las personas migrantes. Eso lo pude ver personalmente en el Seibo, frontera con México. El uso de fronteras alejadas de los centros urbanos desde que se centralizan los servicios, la falta de infraestructura para la atención en salud, seguridad, así como falta de espacios donde las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a este derecho de manera ágil y en garantía de confidencialidad, obliga a que las personas permanezcan en autobuses durante largos trayectos, realizando también largas esperas para ingresar tanto a Guatemala como a Honduras. Esta situación raya en la categoría de tratos crueles e inhumanos, ya que básicamente se encuentran en una forma de detención sin acceso a ningún tipo de servicio o alimentación hasta que arriban al lugar a los que son trasladados por las autoridades. Estas acciones pueden afectar en forma más grave a la niñez y mujeres migrantes, quienes integran altos porcentajes de los grupos que están siendo trasladados por las autoridades migratorias. Con respecto, a las acciones estatales que sistemáticamente han derivado en socavar los mecanismos de protección internacional, los países de la región tienen la obligación de retomar en cuenta el principio de reciprocidad como una de las herramientas a nivel de relaciones internacionales para la defensa de los derechos de los connacionales En el extranjero, aplicándose también en los procesos de tránsito y regularización, sobre todo en México y Estados Unidos, pero fortaleciendo los mecanismos para garantizar el libre acceso a estos derechos a toda persona que opte como lugar de destino alguno de nuestros países. Por último, destaco que los derechos de las personas migrantes no podrán ser accesibles mientras autoridades y sobre todo las fuerzas de seguridad sigan viendo a las personas como objetos de los cuales obtener múltiples ganancias. Desafortunadamente, es muy común que las personas migrantes sean víctimas de abusos de autoridad, se obstaculice el acceso a servicios y derechos basados en prejuicios, sean extorsionados por los propios policí policías nacionales y miles y otros funcionarios que puedan continuar la ruta migratoria. Esto agrava los riesgos y exposición a diferentes tipos de violencia. Por lo anterior, Honorable Comisión, es necesario que haya un pronunciamiento fuerte concreto y contundente al respecto, dirigido a autoridades y gobiernos de Guatemala y de la región. Es cuarto, honorable comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, José, Irene José Castañeda, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en la Frontera Sur. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado el título 42 para expulsar a mujeres, hombres y familias migrantes y solicitantes de protección internacional. Y en una nueva faceta de devoluciones en cadena, les ha expulsado vía aérea hacia la frontera sur de México con la colaboración de este país. Del 5 de agosto al 21 de octubre, el gobierno de Estados Unidos ha enviado 100 vuelos a Tapachula y Villahermosa, ciudades fronterizas del sur de y desde donde las personas son trasladadas en autobuses por las autoridades migratorias mexicanas para ser expulsados sin la oportunidad de solicitar asilo en ambos países. Las personas refieren que han estado en detención tanto en Estados Unidos como en México sin recibir información sobre sus derechos, proceso legal y lugar de destino. La la inminente reinstalación del programa MPP, o Quédate en México, confirma la participación activa del gobierno mexicano con las políticas antes mencionadas y permite que las violaciones al derecho de solicitar y recibir asilo permanezcan vigentes. A las personas expulsadas de Estados Unidos se suman las detenidas por las propias autoridades migratorias mexicanas en su tránsito por el país. Ambas poblaciones son trasladadas a la frontera sur y forzadas a cruzar a pie hacia Guatemala, incluso por la noche, cuando el nivel de riesgo de ser víctima de delitos graves es más alto. Hemos documentado incluso la expulsión de personas que ya se encontraban en el procedimiento de acceso a refugio e incluso personas con algún tipo de protección en México, incluidas familias. El crecimiento exponencial de las detenciones de personas migrantes y solicitantes de refugio en México evidencian su uso como práctica sistemática. El número de revisiones migratorias en carretera pasó de 20,477 que condujeron a 1,165 detenciones en 2018 a 16,856 revisiones para detener a 89,653 personas en lo que va de 2021. Cabe destacar que dicha actuación se realiza, se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, institución de orden militar que, participa cada vez más activamente de estas tareas de control y verificación migratoria, lo que tiene un efecto intimidatorio tanto en las personas migrantes como en las personas que acompañamos la promoción y defensa de sus derechos. En cuanto a la deportación de personas haitianas, a pesar de que la propia Comar señaló que deportarle a su país de origen, donde no se garantiza su seguridad e integridad en el contexto actual, sería inviable el INAMI expulsó a 70 personas desde Villahermosa, incluidos niños y niñas, el 29 de septiembre, y a 129 hombres desde Tapachula, el 6 de octubre. Lo anterior evidencia la falta de coordinación interinstitucional, que tiene consecuencias sobre la vida y la integridad de las personas. Ellos, sumado a la atribución de funciones y facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ha negociado los acuerdos de cooperación en materia migratoria con Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica en total opacidad. Incluidas las devoluciones en cadena, existe una ausencia de los poderes legislativo y judicial, lo que genera vacíos en torno a la definición de políticas públicas, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Es importante mencionar que en dicho contexto las y los defensores de derechos humanos han sufrido acoso y hostigamiento, constante de cuerpos de seguridad, militares y agentes de seguridad privados, quienes tienen cada vez más presencia y participación en puntos fronterizos y centros de detención. Con, cedo la palabra a mi compañera Jocelyn Gutiérrez de la Comisión Mexicana de Defensoría y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias. En este contexto, algunas organizaciones hemos hablado con personas en el CEIBO, quienes reportaron haber sido presionadas por las autoridades migratorias mexicanas en el centro de detención de Villahermosa, para firmar algunos documentos, posiblemente de deportación, sin saber lo que firman y sin que se les permita leerlos, para, para posteriormente ser llevadas en autobuses a la frontera con Guatemala y ser expulsadas. Asimismo, personas reportaron haber solicitado asilo en México de manera verbal y haber pedido hablar con la Comar, pero las autoridad, autoridades ignoraban sus peticiones peticiones, incluso en múltiples ocasiones, y fueron expulsadas en grave violación de su derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución. Así, mediante el acompañamiento de personas en puntos de internación, se ha buscado que se les garantice el acceso a territorio nacional y el procedimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, las personas son nuevamente deportadas a los dos días de haber ingresado a México, ignorándose sus peticiones de asilo. Igualmente, se ha dado acompañamiento a personas ya reconocidas como refugiadas, pero que también han sido expulsadas a Guatemala. Esta situación hace evidente la necesidad de que exista una efectiva coordinación y participación de la Comar, al atender a los grupos de personas extranjeras que se encuentran en México, con un enfoque interseccional y se les permite acceder a las diferentes figuras de protección, como los documentos por razones humanitarias, el asilo político, la condición de refugiado, la patridia y la protección complementaria incluso utilizando el enfoque prima facie para el reconocimiento de la condición de refugiado, antes de que el INAMI determine o realice estas expulsiones colectivas, sumarias y por tanto ilegales, lo cual requiere como precondición que la comar supere el atraso procesal y la saturación con la que cuenta actualmente. De igual manera, las autoridades mexicanas han sido omisas en proporcionar la información correspondiente a las diversas formas de regularización migratoria existentes y en establecer alternativas adicionales para dar respuesta al aumento de los flujos migratorios, debido a que las opciones que contempla la ley se limitan a la unidad familiar, perfiles socioeconómicos altos y ofertas de empleo ya obtenidas, cuando el grueso de las necesidades de documentación migratoria no alcanzan a cubrir los requisitos. Esto provoca que la mayoría de las personas que no cuentan con representación jurídica y no han alcanzado el umbral de protección internacional se queden sin opciones de documentación migratoria y por tanto, acceso a derechos básicos, incentivando la intención de llegar a Estados Unidos. Ahora bien, en el caso que el Estado tuviera la intención de permitir a estos grupos acceder a los trámites de regularización migratoria correspondientes, las, persona, las personas se enfrentarían a la ineficacia por parte de la autoridad en la gestión de documentación, debido a que se tiene conocimiento de que, por lo menos las oficinas del INAMI en el sur de México, están trabajando por medio del otorgamiento de citas con tiempos de espera de hasta seis meses, periodo durante el cual las personas se encuentran en situación migratoria irregular, lo que les impide acceder a derechos como la justicia, la salud, el trabajo, la vivienda, la alimentación o la educación, y se las mantiene en condiciones de vida indignas. Ahora cedo la palabra a Alejandro Zelaya. Muy buenas tardes para todos. Soy Xavier Zelaya. Hermano de Rafael Alberto rolling desaparecido en el año 2012 en México. Soy integrante también del Comité de Familiares Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador. Hablaré sobre las graves violaciones contra migrantes y la falta de verdad y justicia en representación de las familias del Triángulo Norte y México, al igual que de Fundación para la Justicia. Durante la década. Se han cometido masacres de migrantes en México, como las dos de San Fernando, Cadereyta, Gemes y Camargo, sin que a la fecha haya avances de investigación para conocer la verdad, personas eh, sentenciadas o que hayan identificado posibles participación de las autoridades. El patrón de impunidad envía un mensaje muy claro a los responsables y a la sociedad de que se puede seguir cometiendo graves violaciones sin ninguna consecuencia ni sanción alguna. Este año, la masacre de 19 personas en Camargo provocó una indignación por su gravedad. Sin embargo, la Fiscalía se negó a investigar los hechos hasta que las organizaciones, mediante recursos jurídicos, Obligaron a conocer del caso. No existen cifras reales del número de personas de migrantes desaparecidas o el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Solo contemplan 25 migrantes, pero el equipo argentino, a, argentino de antropología forense registra 1,421 casos al 3 de abril del 2020. En el 2017 se aprobó la ley general en materia de, de desaparición y surgieron obligaciones para la búsqueda de migrantes, tanto en vida como a nivel forense. Pero a la fecha existen mecanismos transnacionales de búsqueda que involucren la cooperación con otros países. Como sociedad civil estamos impulsando una mesa nacional para la búsqueda de personas de migrantes con el enfoque transnacional. Exigimos al Estado de México fortalecer los mecanismos de identificación e intercambio de la, de la información de personas fallecidas como la, como, como la Comisión Forense y facilitar las gestiones con otros países para agotar los procesos de identificación de migrantes. Las familias víctimas de migrantes desaparecidas y ejecutadas exigen verdad y justicia, mecanismos de búsquedas inmediato, medidas de apoyo, asistencia, reparación, garantía de no repetición. La respuesta de la Comisión Ejecutiva a Atención de Víctimas es la total ausencia institucional. Las madres de personas de migrantes desaparecidas están en total ausencia institucional. Eh, las madres eh, están falleciendo sin ninguna, eh, sin ninguna respuesta, ninguna reinstitución. Por otro lado, el mecanismo de apoyo al exterior de búsqueda e investigación no cuenta con los lineamientos de operación de acuerdo a la nueva ley de desaparición. A pesar de haber transcurrido cuatro años, de su aprobación, las personas ni siquiera son recibidas en los consulados cuando necesitan interponer una denuncia, reporte o aviso de un delito cometido en México. En el año 2021, eh, ha habido un retroceso en la justicia para migrantes. México aprobó una ley en la fiscalía que da pasos atrás para las víctimas y los derechos humanos. La Fiscalía busca reducir responsabilidades e investiga, eh, eh, responsabilidad en la búsqueda e investigación. Se niega a traer casos y a coordinarse con otras instituciones como la CNB. Exigimos a México que adopte medidas eficaces y urgentes con la participación de las familias, para la búsqueda e investigación de las desapariciones y ejecuciones de migrantes, prevenir su repetición y crear una comisión especial de investigación a graves violaciones contra las personas migrantes. Eh, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi colega de Estados Unidos. Thank you so much. My name is Joseph. Muchas gracias, mi nombre es Gerlene Joseph, soy fundadora y secretaria ejecutiva de la Alianza somos una organización de perdón se va cortando el audio que brindamos respaldo a las personas perdón se va interrumpiendo el audio esta es la realidad de los de los migrantes que ocurre en América del Sur, en América Central. Y al hablarles hoy, más de 10.000 personas han sido deportadas, incluyendo mujeres, mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, niños y jóvenes que se enviaron de regreso a, ha a Haití después del de terremoto y después también del asesinato del presidente, después de muchos años de Disturbios políticos que dieron lugar a una migración masiva de haitianos. Tal vez También sabemos que a partir de ahora, Estados Unidos tiene una política que redujo la frontera hasta Panamá. Hoy el estado de Capachula es un estado de prisión en donde los migrantes, de donde los migrantes no pueden escapar, ni siquiera para llegar a México y pedir asilo. ¿Podemos observar? todas las diferentes formas, en donde se ve a migrantes negros de Camerún, de Haití, de otros países mayoritariamente negros, incluso de Jamaica, quienes se les niega el acceso a la protección. Este título 42 ha sido utilizado como excusa para no, darle, no brindarle apoyo ni protección a estas personas. Les pedimos en todos a todos los que estén involucrados con los derechos humanos que puedan unirse como para poder abordar el título 42 y para de esta forma poder, poder avanzar para un futuro más positivo. Le paso las palabras a mi colega. Buenas tardes, mi nombre es Odilia Romero, soy secretaria ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo en California. Nuestra organización está en el frente de la respuesta a una crisis indígena de derechos humanos que incluye a las personas en movilidad, incluyendo en la frontera de México y de Estados Unidos. Entrenamos a las personas para que puedan ser intérpretes y que puedan brindar servicios de traducción en hospitales y responder a más de 400 llamadas eh, por mes que abordan a niños y a personas migrantes. Tratamos de analizar las causas raíces de la migración. Como dijo el escritor Njogon Wanchu, el idioma. Cualquier idioma tiene un carácter dual. Es un medio de comunicación y también el que transporta la cultura. Ahora, en las fronteras, el uso del de idioma, es decir, español o indígena, no cumple solo el rol de comunicación, ni tampoco protege la cultura. Se lo utiliza justamente para lo opuesto, para matar una nueva forma de comunicación y de cultura de los niños detenidos. Mientras analizamos esta crisis, que es el resultado de las políticas genocidas conocidas, los pueblos indígenas que fueron expulsados de sus territorios por la CGN y por las empresas mineras que generan níquel en, esa, en ese territorio, en Baja Terapaz, en Guatemala. El estado de represión se estableció, estado de sitio se ha establecido allí y hay muchas Muchos miembros de la comunidad indígena que de fueron desaparecidos y vemos mucha violencia contra la comunidad y mayor cantidad de personas de la comunidad detenidos en el centro de detención, en las fronteras, las personas exponen sus vidas como para poder sobrevivir. Vemos la violación de derechos humanos con la imposición del inglés y el español sobre los migrantes indígenas. Como pueden saber, el 80% de los niños detenidos son de Guatemala y algunos de México. Es difícil saber qué porcentaje exactamente de los migrantes son indígenas de México y de Guatemala. La asunción de que todos van a hablar español viola múltiples derechos humanos, el derecho de hablarles en en español, una lengua que no hablan, implican que ni siquiera saben que tienen derechos. No pueden comunicar las causas raíz de la migración en su propio idioma, lo cual, lo cual limita el, la posibilidad de acceder a un asilo. En las fronteras de México y de Estados Unidos se pide que haya lo siguiente. Tiene que haber una evaluación de organizaciones indígenas para identificar qué idiomas son las que se, los que se hablan en ese centro de detención, acceso a intérpretes desde el punto de vista del gobierno y de las personas detenidas se les puede dar la posibilidad de leer los derechos en diferentes idiomas con diferentes audios y ahora me gustaría pasarle la palabra a mi colega del instituto promise una segunda ronda para intervenir ahí podrían continuar eh, con, la, con la participación le voy a dar la palabra ahora al representante de naciones unidas el señor guillermo fernández maldonado por cinco minutos y buenas tardes. Eh, un cordial saludo a las vicepresidentas, comisionadas, senadoras, a la secretaria ejecutiva y a todas las personas que nos acompañan hoy. Eh, realmente es un honor estar aquí con ustedes en la audiencia pública 181, eh, denominada Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Retornadas del Centro y Norteamérica. Estoy aquí en mi capacidad de representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tengo que leer esta parte que es, proporcionaré información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Centro y Norteamérica. Y nada de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. La labor de nuestras oficinas en la región ha permitido identificar aspectos varios ya mencionados que generan serias preocupaciones en relación con las devoluciones de personas migrantes y refugiadas que no sólo pondrían en riesgo el respeto del principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas, y su derecho al debido proceso, a la evaluación individual y al recurso efectivo, sino que estos retornos se estarían llevando además a cabo a lugares con altos índices de violencia y criminalidad, lo que pone en riesgo la seguridad de estas personas. A continuación voy a resaltar tres situaciones sobre las que consideramos fundamental adoptar medidas para prevenir y remediar su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad. El primero, las expulsiones desde Estados Unidos bajo el título 42. De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional de Migraciones, desde el 20 de marzo de 2020 a finales de agosto de 2021, bajo el título 42 se han registrado al menos 845 mil expulsiones de personas migrantes a la frontera norte de México. Esta política impide el acceso a procedimientos de asilo y la identificación de necesidades de protección por parte de las autoridades estadounidenses, dejándolas en un limbo jurídico, lo que ha derivado en la expulsión de personas migrantes a ciudades con altos índices de criminalidad con un grave riesgo para su seguridad. De igual modo, desde el lado mexicano, la capacidad de respuesta de los albergues de la sociedad civil se encuentra rebasada, por lo que es fundamental fortalecer la respuesta institucional para atender la situación humanitaria que se vive en la frontera. El segundo, también bajo el título 42, preocupan los vuelos desde Estados Unidos a México y Centroamérica. Desde principios de agosto se ha seguimiento a una nueva situación, la expulsión de personas por vía aérea bajo el título 42 hacia el sur de México y Centroamérica, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, lo que sitúa a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad pero ocupan las expulsiones de personas haitianas y nicaragüenses en la frontera de Guatemala. El tercero, las devoluciones de personas haitianas sin garantía al principio de no devolución y al retorno en condiciones de seguridad y dignidad y la reintegración sostenible. Nuestra oficina ha sido informada sobre devoluciones de personas haitianas desde la frontera de Estados Unidos y México a distintos países de la región. Estas expulsiones podrían violar el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas. Asimismo, se ha podido conocer de la devolución de personas nacidas en Brasil y Chile a Haití. Piense en los esfuerzos del gobierno de México, con la regularización de alrededor de 16.919 personas haitianas entre el año 20 y 21, y los acuerdos para incrementar la presencia consular de Haití, al menos en México, es necesario ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares. No expulsar a las personas haitianas sin haber evaluado sus necesidades individuales de protección y garantizar los derechos humanos como personas en situación de movilidad. Debe recordarse que los estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno de conformidad con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como de crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en su país de origen. También se han comprometido a aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular para responder a las necesidades de migrantes en un diálogo sustantivo entre todos los actos, en situaciones de vulnerabilidad. Lo que hacemos votos realmente es para que este espacio pueda propiciar un diálogo sustantivo entre todos los actores concernidos para adoptar medidas y evitar las prácticas descritas. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Guillermo, por la participación y la información tan importante que nos brinda. Paso ahora a comentarios de la Comisión Interamericana y le voy a preguntar en primer lugar a la segunda vicepresidenta, la comisionada Piovesan, si tiene algún comentario. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Saludos cordiales a las organizaciones de la sociedad civil, al señor Guillermo, representante de la ONU, a, por esta audiencia pública muy valiosa, a la comisión por proveer informaciones muy precisas y muy preocupantes, gravísimas. En mi calidad de relatora país para Estados Unidos, en mi calidad de relatora temática para los derechos de las personas LGBTI, Uh, me permitan aquí compartir dos preocupaciones y hacer una solicitud también de información. La primera preocupación tiene que ver justamente con la aplicación uh, de detención migratoria, de procedimientos de expulsión y deportación sumarios, ¿no? sin la garantía del debido proceso legal y tampoco uh, sin el respeto al principio de la no devolución tomé nota muy atentamente de los números, ¿no?, con base en el título 42, desde la sociedad civil, de ataques a 7.647 personas en la frontera sur, a 10.000 deportaciones, también el, el señor Guillermo, ¿no?, desde marzo hasta agosto, con base en el título 42, 845.000 casos de expulsión Um, yo tuve a la semana pasada una, una reunión de trabajo sobre la implementación de medidas cautelares con relación a familias de migrantes y escuché por parte de las autoridades de los Estados Unidos ¿no? que hubo el rechazo de la política Trump de Zero Tolerance. Pero mi pregunta es... Um, si tenemos más informaciones sobre, sobre, en especial sobre los dados desagregados de ese universo de personas detenidas y a, sometidas a deportación o expulsión a expeditas y sumarias. quem son esas personas con relación a dados desagregados? ¿Y ¿Qué cambios no, significativos hubo entre una administración y otra? porque ahí los números son muy impactantes, o sea, yo pienso que no tenemos más la dramática situación de separación de familias, yo pienso, uh, pero ¿no? la situación de crueldad máxima, ¿no? de, de, de tener los padres, las madres y, y la, los niños en abrigos, pero tenemos una situación con base en Título 42 muy, um, extremadamente grave o sea, de militarización, de control migratorio, de criminalización de la inmigración. Entonces, esta sería, sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, la comisión adoptó dos comunicados de prensa en, este, en el mes de septiembre, sobre todo con relación a los procedimientos sumarios de expulsión, y el otro haciendo un llamado a los estados para adoptar un enfoque interseccional en todas las medidas adoptadas no con relación a movilidad humana, o sea, el tema ¿no? ah, desde la perspectiva de los derechos humanos. Ah, entonces, también me gustaría escuchar si hay, um, si hay buenas prácticas, de alguna parte, con relación a la adopción de enfoques diferenciados de protección, y además, esta perspectiva ¿no? también. Ah, es muy esperanzoso escuchar la articulación, redes regionales, defensoría, de defensorías públicas, o sea, ah, todo el intento de hacer sinergias, alianzas, cooperación. Entonces, también me gustaría conocer estos esfuerzos de coordinación y cooperación para políticas más articuladas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de Niñez, por favor. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Un saludo a todos y a todas. Agradeciendo toda la información que nos brindan eh, las distintas organizaciones de sociedad civil y también eh, especiales como el del Parlamento eh, Latinoamericano, eh, yo quisiera partir de esas dos intervenciones iniciales, señalando eh, que hay, un, hay una propuesta en función de ese modelo regional de asistencia jurídica los, los datos que ustedes nos han planteado son realmente eh, están desbordados no, no, no encuentro una posibilidad de de estas, de estas respuestas en los distintos países que son concernidos, partiendo precisamente del país de origen, pero el país de, de, de tránsito, el país de destino y el país de retorno. Si estas, estas, eh, este modelo regional, ustedes lo han identificado como una posibilidad real de respuesta, yo no, no, no encuentro otra fórmula, esta visión transfronteriza, regional, que comprenda precisamente lo, la problemática que enfrenta cada uno de los países que se ven involucrados en esto. Yo, eh, a la hora de, de, de evaluar l, l, las devoluciones, entonces tenemos allí toda la explicación que ustedes nos dan de lo que representa estas respuestas, violando absolutamente todos los derechos. Entonces, este compromiso transfronterizo, regional, eh, desde a, a, eh, eh, haciendo el saludo especial al, al doctor Guillermo Fernández, que en, en, esa, en esa posición de... Eh, la representación de la alta comisionada en materia de derechos humanos este llamado que tenemos que hacer a la respuesta regional creo que no no, no hay otro otro otra vía que, que, que nos, nos permita precisamente este este abordaje de, de, de, de la violación de todos los derechos aquí no hay no se queda ningún solo derecho sin ser violado, desde, bueno, a, a qué decir entonces de los grupos con mayor vulnerabilidad. Y yo hago una, una petición en materia de los datos que nos han señalado sobre niños, niñas y adolescentes. Yo tengo información de que este grupo, los niños, niñas y adolescentes, están hoy atravesando las la, las mayores eh, eh, desgracias en, en, en la satisfacción de sus derechos están siendo utilizados por el crimen organizado, están utilizados en, en, en, en la trata, en violencia sexual, en explotación. Entonces, la pregu otra pregunta que les hago es, estos sistemas de protección de la niñez, ¿Cuál, ¿Cuál es la articulación que se tiene con las instituciones de migración, con la política migratoria de estos países? Porque todos los países tienen que ser eh, eh, declarados responsables internacionalmente frente a la violación de todos los derechos. Aquí se trata realmente la crisis, en mi opinión, está a este nivel de crimen de lesa humanidad. Uno de los compañeros hablaba de lo de las desapariciones forzadas, que son muertes y que no hay datos respecto a eso. Y allí hay un número importante de niños que están en esta situación. Yo les pido el poder tener acceso a toda esa información para que la Comisión Interamericana pueda procesar desde la Relatoría Especial, la Relatoría de, de, de Movilidad Humana, junto con el, el, el, las, Relatorías, las otras Relatorías Temáticas, como, como la mía, por ejemplo, y sé que también, como la de mis colegas, podamos tener realmente un, un, un pronunciamiento firme respecto de lo que está pasando hoy en nuestro continente. Gracias, comisionada. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Margaret May McCauley, relatora de Derechos de las Mujeres. Muchas gracias, señora vicepresidenta. No voy a extenderme demasiado, porque imagino que querremos usar, usar el tiempo, lo, todo lo que se pueda, pero quería decir en pocas palabras, que uno de los mayores desafíos en relación con la movilidad humana que está aumentando minuto a minuto, día a día, es el hecho de que no hay interseccionalidad entre la, los fracasos del de estado de donde se parte, el estado los del estado de tránsito y eh, los del estado del destino. Y debería haber alguna interseccionalidad. Tenemos que tratar de abordar los desafíos que provocan que la gente deje su hogar en busca de una vida mejor en otro lado. Además de los países a los que van, y pro, porque obviamente hay que protegerlos ahí, o sea, que están en este estado de movilidad. Creo que nunca hicimos eso. Pienso en mi trabajo en los derechos de la mujer. Y pienso en los años de mi trabajo como relatora para personas afrodescendientes. Y los derechos de la mujer eh, mejoraron cuando fueron usados en todas las conferencias mundiales que se fueron celebrando, que terminaron reconociendo que los derechos de la mujer son derechos humanos. Y quizá deberíamos hacer lo mismo con las personas en movilidad. Quizá deberíamos analizar esto en, derecho, en, perdón, en detalle y ver qué se puede hacer en las conferencias internacionales. Y al final terminaremos con un plan de acción y una declaración para que los estados reconozcan su responsabilidad, porque creo que esto no se ha hecho. Estoy medio dolorida por una dolencia física. Entonces, hoy no es un día en el que tengo muchas esperanzas, pero tenemos que encontrar la manera de que los estados lo reconozcan. Este problema no va a desaparecer, solo va a aumentar. Entonces, no quiero eh, ocupar más tiempo, porque obviamente... Eso es un tema de, de corrupción, generación de empleo, muchísimos mecanismos que hay que usar para mejorar las vidas, obviamente, para que menos gente quiera abandonar su hogar. Tenemos que trabajar. Y yo sugiero, pregunto, si creen que deberíamos pedir eh, algo así en una eh, conferencia un, eh, internacional. Yo creo que esto sirvió con los derechos de la mujer y debería ayudar con esto. Muchas gracias. Ahora yo algunos comentarios como relatora de los derechos de las personas migrantes. Eh, primero, bueno, agradecer nuevamente la, la participación en información y reiterar lo que, lo que se ha dicho más de una vez, ¿no? La complejidad y la, la complejidad de violaciones de derechos humanos y cómo la migración, en, en, en ciertos contextos como los que nos están narrando, eh, responde a causas de violaciones, de, a situaciones de violaciones de derechos humanos y genera más violaciones de derechos humanos cuando no hay las obligaciones del Estado ni las medidas eh, cumplidas o desarrolladas. En esta línea, eh, algunos puntos. Primero, comentarles que además de, la, de los casos particulares de personas migrantes o refugiadas, la Relatoría trabaja en general a las personas en movilidad y nos interesa, si no la tienen ahora, para más adelante, la información desagregada también para casos de trata. ¿no? de trata de, de mujeres, de niñas en general, también la situación de desplazamientos forzados y cómo las personas pueden entrar a un país en condición buscando asilo y terminan siendo desplazados, forzados al interior del propio país. En segundo lugar, comentarles nosotros en octubre del año pasado tuvimos noticia de las situaciones de esterilizaciones e intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en Irwin, en Estados Unidos, en un centro migratorio. Y queríamos saber si ustedes han tenido también alguna información adicional sobre estas prácticas eh, invasivas y sin eh, autorización por las personas migrantes. El tercer elemento importantísimo, ya se ha mencionado el tema de la violencia sexual y la información que nos puedan dar sobre el tema de embarazos forzados producto de, la, de esta violación sexual y si hay algún acceso a salud sexual y reproductiva. Otro tema adicional también tiene que ver con el tema de la pandemia y el acceso a las vacunas. Si ha habido alguna información que ustedes puedan tener sobre este tema y vinculado al anterior, el tema de la xenofobia. Nosotros hemos hecho desde la resolución 4 2019 y permanentemente un monitoreo sobre la situación de xenofobia, pero queríamos saber si ustedes la información que están teniendo, eh, no solamente en cargo del Estado, sino de la propia sociedad civil y los propios nacionales que ven la migración como una amenaza, ¿no? porque hemos detectado también casos en los cuales también desde las propias organizaciones que, que suceden estas situaciones. Y lo otro también que tomamos cuenta de los casos de desaparición que nos planteaban, eh, nos parece sumamente importante Hemos estado en otros espacios también con esta situación de ver la, el tema de la desaparición, eh, qué es lo que está pasando con las personas además que migran en diferentes países, como decía la comisionaria semena y finalmente desaparecen. ¿no? Entonces, estos temas para nosotros son eh, fundamentales. Tenemos poco tiempo, pero yo me voy a eh, tomar dos minutos para que luego quitaré los cinco que tengo del cierre. Le pregunto a la secretaria ejecutiva, Tania Reynoso si tiene alguna pregunta. Gracias, comisionada. Muy rápidamente le agradezco mucho que me, que me dé la palabra. Quiero saludarles y agradecerles mucho el trabajo de monitoreo que hacen desde las distintas fronteras y desde los distintos espacios en la sociedad civil. Yo quisiera tener información, si acaso ustedes pudieran compartirnos sobre niños y niñas no acompañados. Eh, en, en otros momentos hemos tenido algunas informaciones sobre niños y niñas no acompañados. Eh, que migran de, de Centroamérica para Estados Unidos y algunas de esas niñas y niños, a pesar de que pueden entrar al territorio norteamericano, son detenidos en el ICE. Entonces, eh, quisiera conocer si ustedes tienen noticias de, de qué es de esos niños y niñas una vez que pasan la detención en el ICE. Muchas gracias. Gracias. Le pregunto a la secretaria adjunta de monitoreo, Mariclaudia Pulido. Sí, gracias, vicepresidenta. Me uno a los saludos y por razones del tiempo voy directamente al grano. Como ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está realizando un informe que es el primero de carácter subregional sobre la movilidad humana de Centroamérica a Norteamérica eh, y sería muy importante tener de su parte cuál sería el tipo de recomendaciones que, frente a un fenómeno que tiene que ver con países de origen de, de, de, de, de tránsito, de destino, pero también de retorno, la comisión debería uh, formular en un tipo de informe de esta naturaleza. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Y me informaron que la relatora especial Redes que está con nosotros, y también le pregunto en este minuto eh, si tiene alguna pregunta o comentario, por favor. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy brevemente, para también saludar. Este es un tema que venimos siguiendo desde, desde el mandato con particular preocupación, tanto por lo que hace a las causas estructurales de la movilidad humana en Centroamérica y, y México, como también eh, lo que hace a la situación de los DESCA, de las personas migrantes. Y en ese sentido, una pregunta concreta sobre situación de, de, de los DESCA en los albergues, se ha referido a algo... Durante la audiencia, pero si tuvieran más información, creo que es muy importante para la comisión, más en un momento de pandemia, saber sobre esa, esa situación. Si hay alguna experiencia exitosa, me interesó mucho escuchar al parlamentario centroamericano y esas, esas alianzas que se están haciendo, que tienen mucho que ver también con temas del mandato. Y finalmente, sobre las personas expulsadas, por ejemplo, haitianas, nicaragüenses, ¿se hace algún seguimiento sobre qué es de estas personas cuando son expulsadas? ¿Qué les pasa cuando llegan a sus países? Creo que ese también es un tema muy preocupante y sería muy importante tener información al respecto. Gracias. Muchas gracias a, a ustedes. Eh, le doy la palabra ahora a las organizaciones y entidades por 24 minutos, por favor. Eh, señora Milka, me parece que está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Muy rápidamente eh, agradezco las menciones y nuevamente saludar y mi respeto a sus excelencias miembros de la comisión y, y relatores y secretarios. Eh, quería comentar dos ideas fundamentales. El Parlamento Centroamericano es un ente de representación política centroamericana, ístmica e insular que incluye República Dominicana y emitimos resoluciones exhortando a nuestros estados eh, que emitan legislación interna, reglamentaria y que acaten las resoluciones y eh, mandatos del derecho internacional en materia de derechos humanos. En ese contexto es muy importante porque ha sido beneficioso, por ejemplo no existía regulación en, el en un tema específico que es la migración y el trabajo de migrantes temporales en Canadá y Estados Unidos es un pequeño programa y sin regulación y gracias a nuestra intervención Guatemala ha iniciado a producir reglamentos en esa materia para evitar evitar extorsiones, engaños a aspirantes a esos pequeños programas que regresan a sus hogares sin interrumpir vida, cultura, etcétera. También es importante hablar de las resoluciones del Parlamento Centroamericano que ya estamos eh, emitiendo en materia de derechos de pueblos indígenas, migración, derechos humanos, etcétera, que exhortan a nuestros estados a desarrollar sus legislaciones internas. Y ahora que mencio se menciona, ¿Qué experiencias exitosas podríamos citar? No sé si tan exitosas, pero son la posibilidad de generar elementos y procedimientos comunes, puesto que no hay proceso ni procedimiento. Por ejemplo, en el tema de denuncia, no hay eh, mecanismos y procedimientos unificados en los mecanismos de verificación, observación y monitoreo, y es la propuesta que estamos haciendo en resolución del Parlamento Centroamericano, que el Consejo de Ombudsman Iniciar a un proceso de observación y verificación que contribuya a datos estadísticos que sirvan de base a la política eh, entre los estados. Y por último, eh, manifestarme, no podría quedarme callado, soy un indígena maya, y eh, decisiones como la del estado guatemalteco, del estado de sitio, estado de guerra y estado de excepción, en el Estorizabal son precisamente las decisiones erróneas que generan graves consecuencias eh, en materia de migración forzada, violencia institucionalizada y represión. Y quería manifestar en dos segundos que conde es condenable y condenamos ese tipo de represión militarizada, agresión contra población civil, pueblos indígenas, especialmente el pueblo perchí del Estorizabal. Muchas gracias, excelencias. Eh, muchas gracias. Eh, Gabriela de Segil, me parece que ustedes tenían la línea para que sigan hablando, por favor. Sí, digo, dejo la palabra a Joseph. Gracias, Gabriela. Soy Joseph Berra de el uh, Promise Institute. Honorables comisionados, lo que oímos aquí es de una cadena de políticas y leyes inmigratorias que se han externalizado a otros países de la región y ha recibido impulsos similares de racismo antipersonas negras que vino aparejado por desplazamientos y la eliminación de las personas indígenas. Me motivan algunos de los comentarios de, de los comisionados que dicen que este es un tema interseccional. Y les pido que usen el marco antidiscriminación y el de los derechos de los pueblos indígenas para producir mecanismos normativos para proteger a las personas migrantes y a quienes están en movilidad humana. Tenemos varias conclusiones y recomendaciones que vamos a enviarles por escrito después de esta audiencia. Quizá mi colega de la oficina de Washington pueda agregar algunas de las recomendaciones, pero... Creemos que el pedido de la comisionada May McCauley de que haya una conferencia internacional para que lleve algún tipo de declaración sobre los derechos de las personas migrantes y los derechos a la movilidad, podría complementarse con algunas acciones concretas de la comisión, como crear un mecanismo permanente para seguimiento de este tema que incluya el impacto en las comunidades, pensando, por ejemplo, en la generación de las declaraciones sobre las personas indígenas, porque esto, por ejemplo, fue clave para que para contar con la participación, para esto fue clave la participación de las personas indígenas en la redacción de los informes y también eh, que se acuda a expertos de las comunidades que han sufrido el impacto para que puedan agregar su experiencia a este diálogo, porque son porque su, sus derechos humanos, su situación de derechos humanos, es la que va a dar forma a este tipo de panorama. Quizá mi colega de la Oficina de Washington para América Latina pueda sumar algunas conclusiones que nuestro grupo, a las que no... Gracias, Joseph. Stephanie Brewer, de WOLA. Aprovechando el tiempo de réplica, quisiéramos... Eh, reiterar algunas de las conclusiones de parte de la coalición de más de 70 organizaciones y enunciar cuatro petitorios para esta comisión. Eh, como han expuesto, estamos ante una crisis de dimensiones históricas en la que las personas en movilidad se enfrentan a un cierre de las vías legales de por sí restringidas para solicitar asilo u otra forma de protección, a reformo directo y en cadena a ser abandonadas a su suerte en áreas peligrosas, a reglas arbitrarias que fomentan la separación familiar y el trato discriminatorio, al racismo institucional y al desconocimiento de sus necesidades humanitarias inmediatas. Estas prácticas ya han llevado a la muerte de personas migrantes arbitrariamente devueltas y ese saldo humano solo aumentará con la llegada cada día de más personas en movilidad desde el sur y desde otros continentes. Eh, esa realidad eh, no ha cambiado con el cambio de administración en Estados Unidos en, eh, en la materia eh, que, que hemos expuesto hoy en cuanto a esas políticas de expulsión bajo el título 42. Eh, hemos mencionado también que es muy probable o casi eh, una certeza en un par de semanas eh, habrá un reinicio del programa Quédate en México, todo indica que, que así será. Eh, y mientras tanto, las políticas de, de expulsión han generado una nueva forma de separación familiar solo del lado mexicano de la frontera de México y Estados Unidos. O sea, algunas familias, muchas, toman la decisión de enviar a sus hijos o hijas eh, solas para cruzar la frontera a Estados Unidos. La evidencia acumulada durante años nos demuestra que no hay ley ni política restrictiva que detenga la migración. Responder a la migración con represión y expulsiones arbitrarias solo reproduce y profundiza una crisis humanitaria. Por lo tanto, además de las recomendaciones que estaremos llegando por escrito, recomendaciones por país, en este momento hacemos énfasis en cuatro petitorios eh, de carácter regional. Primero, que la comisión cree un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que ha realizado respecto de la protección de personas en situación de movilidad humana en Mesoamérica y Estados Unidos. Esto con el fin de garantizar un seguimiento regional que considere la grave situación en la que se encuentran estas personas y las diversas vulneraciones de derechos humanos expuestas en esta exposición conjunta. Segundo, que la comisión inste a los estados de la región especialmente a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, a que cesen de inmediato la expulsión de personas sin oportunidad de solicitar protección, como ocurre bajo el título 42, así como las devoluciones en cadena y cualquier práctica similar. Tercero, que la comisión trabaje con los estados de la región y con los Estados Unidos en particular para poner fin a las prácticas de borrado de la identidad indígena y la discriminación contra las personas migrantes indígenas, y para proporcionar intérpretes en idiomas indígenas a las personas solicitantes de asilo. Y, finalmente, que la Comisión trabaje con los estados de la región y con los Estados Unidos, en particular, para poner fin a las prácticas de la discriminación racial e interseccional contra las personas migrantes haitianas, negras y afrodescendientes. Muchas gracias. Girline, you can go. Thank you. Thank you. Thank Muchas gracias, muchísimas gracias otra vez. No tuve tiempo para eh, dirigirme a todos antes, pero es un honor poder dirigirme a todos ustedes hoy. Ya oyeron, eh, las personas en movilidad merecen protección, merecen dignidad y eh, ellos dejan sus países por las condiciones extremas, um, si, yo, si vuelven a sus comunidades son víctimas de abusos extremos. Y permítanme decir que como personas negras, la movilidad, no en la movilidad no hay lugar seguro para nosotros. Repito, un cuerpo negro en movilidad no tiene un lugar seguro. Emitimos un informe antes de la pandemia en el que entrevistamos a 20 mujeres que hicieron este viaje. Las cosas que vieron, que atestiguaron, las violaron, las maltrataron en toda América del Sur y América Central, en todos los países, de Colombia a Panamá, a Venezuela, en todos estos lugares, atestiguamos que no hay ningún tipo de protección para los cuerpos negros en movilidad. Y hoy vemos que la violencia extrema es, es inaceptable y que el mundo permita y sea parte de la violencia interna en Haití y la externa en la, interna, en la comunidad internacional. Hoy estamos aquí pidiendo rendición de cuentas. Les pedimos a la comunidad internacional que apoye a los migrantes haitianos en, y también a los migrantes de Camerún y otros países en su viaje a sus países. Y les pedimos protección, apoyo, que puedan encontrar la dignidad. Es, estoy aquí tras haber trabajado muchísimo con este llamado a la acción. Ha sido largo mi camino y sé que mi liberación, mi libertad está conectada con la de ustedes. Nuestra libertad, protección y seguridad colectiva están conectadas. Entiendan que en Hait Haití fue el primer país de este hemisferio en liberar a todas las personas. Y ahora les pedimos solidaridad. Les pedimos a todos que acudan al llamado de, de, del pedido de ayuda de Haití y nos ayuden a lograr justicia. Seguiremos luchando contra la injusticia, contra todos los migrantes. Lo que está pasando, la, la, los, los ciudadanos que fueron expulsados de Estados Unidos fueron expulsados porque eran haitianos, pero encontramos a ciudadanos peruanos, chinos, fuimos por los haitianos, pero nos quedamos por todos. Y también creamos el primer fondo de inmigrantes negros para abordar el sistema cruel que apresa a todos los migrantes. Porque piden un rescate, básicamente, por la vida de estas personas. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar contestar algunas de las preguntas eh, elaboradas. Muchas gracias por su atención. Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración México. Bueno... Eh, Desgraciadamente cifras eh, muy desglosadas no hemos podido obtener ni en México ni para Estados Unidos. Lo que tenemos es un total aproximado hasta este año bajo título 42 por la frontera sur de 119.429 eventos o devoluciones. Hay desgloses de personas adultas, pers niños, niñas y adolescentes y no acompañados. Por ejemplo. Eh, tenemos datos o, o cifras de 1,574 buses eh, que han devuelto personas entre enero y, y, y septiembre de México a Centroamérica, eh, dentro de los cuales los números eh, ascienden a 3,950 casos de niños y niñas no acompañados. Para el caso de México tampoco tenemos eh, datos tan desagregados, solamente los tenemos por eh, sexo y por eh, rangos de edad. Para enero a julio de este año en México hemos tenido eventos de detención de 117.052, de los cuales 28.244 han correspondido a mujeres y 20.231 a menores de edad. Eh, finalmente, eh, para eh, también intentar responder un poco el tema de mujeres, eh, violaciones sexuales, atención médica y temas de COVID en territorio mexicano, eh, puedo mencionar que eh, a pesar de esta complicidad inconstitucional, ilegal e inconvencional entre México y Estados Unidos para devolver personas entre estos países hacia Centroamérica, inclusive estos acuerdos no se han respetado. Han devuelto mujeres embarazadas a territorio mexicano, no se han eh, realizado eh, adecuaciones para, las, para, para la atención de necesidades de estas mujeres. De hecho, hemos llegado al extremo de... Eh, que las mujeres, si no cuentan con regular estancia en territorio mexicano, tampoco pueden registrar el nacimiento de sus hijos aquí. Lo mismo pasa con las vacunas. Ha, ha habido un tratamiento muy ad hoc en el caso de México. Las personas con regular estancia pueden eh, registrarse para obtener una vacuna, pero si no lo tienen, tienen que acudir. Eh, a, a estos lugares de vacunación. Hasta el momento no tenemos registros claros de negativas de vacunación, pero tampoco tenemos certezas de eh, acceso a vacunaciones independientemente de la situación migratoria de las personas eh, en términos generales. y Ahora eh, paso eh, la palabra a mi compañero Eduardo de Guatemala. Muchas gracias. El señor procurador ha dado una intervención inicial. Muchas gracias, Eduardo. Sí, solamente muy puntual, también sumo a lo positivo que se ve por primera vez que tenga yo memoria, la participación del Parlamento Centroamericano. Eso es importante que se preocupe y se ocupe del tema migratorio. Sé que sus resoluciones no son vinculantes, pero tienen un peso político importante. Es muy importante también la sugerencia que hace el Consejo Centroamericano y sería bueno también... Eh, recomendar a los estados en no debilitar a las instituciones nacionales de derechos humanos y paisano y buen amigo el diputado Amílcar Pop, sabe la crisis financiera que estamos pasando, que no tenemos para terminar de pagar salarios este este año y sería muy prudente y trabajaría positivamente una exhortativa del Parlacén para que el estado cumpla con su compromiso para la PDH y así seguir haciendo todo esto porque lo hacemos con mucho esfuerzo, pero ahorita ya casi con cooperación internacional, gracias a ACNUR y otros cooperantes. Pero muchas gracias, Mirka por participar también. Le sumo las felicitaciones. Gracias, señor procurador. Eh, gracias por el espacio, Eduardo Volque, de la Defensoría de Personas Migrantes de la PDH. Eh, tal vez solo hacer énfasis en la importancia de, de los datos a los que están haciendo referencia y que están solicitando, porque precisamente esta falta de registro eh, hace que se invisibilice la situación que están atravesando las personas migrantes que están siendo retornadas, expulsadas de esta, de esta forma eh, si pudiéramos observar ya con el traslado de la información oficial que les será enviada eh, por ejemplo los datos que acaba de dar Lorena eh, sobre la cantidad de personas expulsadas centroamericanas desde México no coinciden con los registros que tienen las instituciones guatemaltecas eh, los cuales eh, se quedan muy por debajo de la cantidad de personas que están siendo verificadas y observadas por las organizaciones de sociedad civil, queda también invisibilizada la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, muchas menores de, de hasta de cinco años en condiciones muy precarias. Eh, donde se ve afectada su integridad, su salud y obviamente eh, un, un futuro digno para ellos. También muchas mujeres que pasan por muchas condiciones de, de, de, de, de falta de atención. Y, eh, y algo muy, muy importante también, que esta, esta atención se ha dado únicamente por parte de las organizaciones. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha podido recopilar información de la, de la atención que ha sido necesaria para las personas retornadas, sobre todo en los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando fueron eh, ingresados muchas personas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de asistencia o permanencia por parte de autoridades guatemaltecas. Fue ahí que la respuesta institucional se, se obtuvo, por parte de organizaciones, y ellas son las organizaciones las que tienen la información de qué es lo que necesitan la, las personas en cuanto a las necesidades que se plantean también eh, recalcar de que este registro que se comenzó a llevar en Guatemala desde agosto hasta octubre eh, fue resultado de la presión que se realizó por parte tanto de la procuraduría de los derechos humanos como por parte de las organizaciones porque es necesario conocer cuál es la cantidad de las personas cuál es la situación de las personas para que la, las instituciones estatales respondan y eh, desafortunadamente eh, las autoridades guatemaltecas han respondido como que si fuera un favor, eh, lo, por decirlo de una manera muy burda, ¿verdad? Cuando son sus obligaciones, cuando es su obligación estatal y establecido en la normativa nacional y los estándares internacionales, el poder responder de manera eh, coordinada eh, como lo han hecho en el traslado y en, la, y en el permitir que las personas sean trasladadas en estas condiciones indignas hasta la frontera con Honduras, que es donde hemos visto que sí ha existido una coordinación, ya que los traslados han sido... Eh, con la presencia de seguridad para los autobuses, pero no ninguna seguridad para la integridad de las personas eh, que están siendo trasladadas y expulsadas. Entonces es muy importante recalcar que estos registros no son para llevar un número, sino que son para documentar las necesidades que tienen las personas de atención y eh, también para documentar las violaciones que se han estado cometiendo a lo largo de este último año. Muchas gracias. Para terminar nuestra intervención y que puedan continuar los colegas de IDEF queríamos recalcar la importancia de establecer un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que históricamente la CIDH ha dado. Hemos visto en los últimos años cómo las políticas de devolución, eh, criminalización de la migración y la búsqueda de protección internacional se han, eh, han aumentado, continúan y se han profundizado. Los países de origen de estas personas no tienen las posibilidades de dar ningún tipo de atención, ya sea psicológica, social, a las personas que han sido retornadas y la información que existe es muy escasa. En realidad las organizaciones de la sociedad civil casi no podemos acceder a información y muy poco de las cosas que observamos o tenemos son de monitoreos que se dan durante la madrugada, en la madrugada o noche durante las, en las fronteras. Todo eso nos hace pensar de la necesidad de que exista un mecanismo más allá de las recomendaciones comunes o los informes que ya se han dado, pues las políticas han aumentado y han avanzado. Muchas gracias, Gabriela. Le doy la palabra al señor Juan Carlos Pérez de AIDEF. Sí, gracias. Eh, agradezco nuevamente la oportunidad que la Comisión ha dado a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, porque particularmente nuestra preocupación de ver el la crisis y el drama humano eh, de estas pues, que sufren estas personas en condición de movilidad eh, y quisiera tal vez reiterar, nos ha motivado a justamente eh, plantearnos de qué forma, de qué manera eh, podemos desde las Defensorías Públicas eh, brindar una colaboración. A partir de ello se está, y reitero, estamos eh, construyendo un modelo regional de asistencia jurídica para personas migrantes y refugiados, pero más aún y lo más importante tal vez y el mensaje que eh, me parece que resulta esencial es la construcción de una red interamericana de defensa de personas en el contexto de movilidad porque esta red eh, tiene eh, por objeto el diálogo, el trabajo conjunto entre las entidades que conformamos a IDEP y lo que pretendemos justamente a través de esta red es el, la protección del acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de movilidad y bueno a partir de esta articulación y este trabajo conjunto, eh, justamente pretendemos o buscamos garantizar a estas personas eh, el acceso a la justicia, la representación eh, legal en, en los países donde se encuentran, para que entonces eh, a través de nuestras oficinas de la defensa pública pertenecientes a IDEP eh, puedan buscar colaboración eh, eh, y asistencia. En ese particular, pues, eh, debo de indicar que comparto eh, los comentarios realizados por la comisionada Esmeralda Rosemena de troitiño Este es un problema que se vive en la región y requiere una acción de coordinación y eh, que articule estos esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de estas personas en condición de movilidad eh, en esta situación. Y es justamente lo que busca IDEP con este esfuerzo, con la construcción de esta red que fue aprobada recientemente el 10 de octubre, del año 2021. Por esa razón, eh, aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que, integrantes de las organizaciones y miembros de la sociedad civil que han participado en esta audiencia, a acudir a la red de atención de migrantes a través de la IDEP, eh, que tiene presencia, como lo he indicado, en, en casi la totalidad de los países de América Latina, Centroamérica, México y algunos países del de Caribe. Eh, ¿Para qué? Bueno, justamente para que obtengan mayor eh, o mejor información de las actividades que se despliegan en la red, cómo, de qué manera se pueden coordinar. Y para eso también incluso ya hemos aprobado un protocolo de actuación de cómo se va a articular entre las distintas oficinas la cooperación y la asistencia recíproca para la atención de las personas eh, eh, migrantes y refugiadas. Entonces, una nueva invitación a que examinando la página web pues, se encuentre mayor información. Muchísimas gracias. Eh, bueno muchísimas gracias vamos llegando al cierre de esta audiencia eh, realmente ha sido una ocasión sumamente importante eh, veo la mano levantada de odilia pero me informó sociedad civil que ya habían terminado eh, la participación no um, que, quería responder alguna de las preguntas que tenían ¿Qué pasabas con los niños después de ice no. eh, yo le agradezco en 30 segundos porque estamos ya terminando y si no lo puede enviar por escrito sin ningún problema. Bueno, ¿qué pasa con los niños? Después de que quedan detenidos, quedan abandonados en un, en un país donde no hablan su idioma, no saben su cultura, no pueden accesar a las escuelas y terminan siendo trabajadores en las calles de, de, de Estados Unidos, pero para... Junto con el equipo mandamos a, a algo más detallado por escrito. Muchas gracias, muy amable. Bueno, llegamos ahora sí al fin de esta audiencia agradeciéndoles nuevamente su participación. Como le habíamos dicho, este, esta audiencia es parte de la preparación de este informe subregional, por lo cual sus participaciones y toda la información que nos puedan dar por escrito sería muy importante, así como las recomendaciones. Yo solo quiero cerrar... Eh, eh, bueno, agradeciéndote el trabajo cotidiano, no solamente estar aquí, es lo que hacen permanentemente, agradezco también la presencia de la IEDF, de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, del, del Parlamento Centroamericano, creo que de esa manera integrada, un poco recogiendo lo que planteaba también el señor Fernández Maldonado, a quien agradezco este tema de diálogo entre actores, que es fundamental. Y dos cosas importantísimas, ¿no? Pareciera pues eh, un, un cliché, pero hay que decirlo, la democracia, que es la base de los derechos humanos, es lo que se tiene que defender, porque mucha de la migración se está dando precisamente por esa falta de democracia en los diferentes países. En segundo lugar, como se decía, eh, enviar a los migrantes de un país al otro... Eh, no está solucionando el problema, está agravando la situación. En este sentido, eh, desde la Relatoría de la Comisión Interamericana, planteamos seguir adelante con nuestro trabajo, y sin duda esta es una situación que me atrevo a llamar ya de una emergencia migratoria. Ya no es un problema de un país, es una situación de emergencia, y sin duda la Comisión va a responder en esa línea. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su trabajo. Seguimos trabajando también con ustedes. Que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias, buenas tarde. Buenas tardes. Muchas Todos. gracias. Un saludo. Gracias. gracias. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes.